Buenas chavales, se viene la última partida del día, siete horas llevamos y mi garganta ya me está pidiendo que pare. Bueno y mi estómago porque tengo hambre también. Hello, I'm watching doors. One short. Mm. ¡Ey! Yeah, yeah, ¡Ey! Yeah. <tose> <tose> <tose> <sharp> Only one ¡Ey! ¡Ey! visión. I'm going B. Bloqueando visión. I'm going B. I'm going plant. Queda un enemigo. I can No! He's very low man 78 Two shots Let's go One be long I'm coming, I'm coming eh? Eh, ¿está ¿Dónde cuenta? ¿En la puerta? un enemigo. Ah. un jugador. From the Ya aquí sin door man, On No. No. ¡Increíble! Pero mátalo, tío. Joder, tío, yo que con esta no sé jugar. ¡Qué pena! ¡No te escapas! Warren Base. Our Base. ¿Hay Bloqueando visión. Queda un enemigo. Nice. Tiene largo rango, cabrón, quédate ahí. B B. Coming. Open. Solo queda un jugador. Spike colocada. Un enemigo. ¿Qué? Close. One one seven. I hate this fucking game. Qué falso, colega. Go goe, go se uno menos. a un Sin short. Quedan 30 segundos. Nice. A window low! No. Plant if you can. Nice, nice. Veo al portal. Try to plant. Más indoor. Window I think. Queda un enemigo. Sabía. Phoenix from the side. Okay. Uh, y no hay beta, bueno, tranquilo que mañana contestaré. Ya nos vemos, venga tío. What, what? Queda un enemigo. Nice. <coughs> Mañana seguro de <que> toca. <risa> Buenas noches, tío. Gracias por pasarte. Plant, plant, plant, plant. Plant. ¿Ah? Plant. Ah. Ah. Ah. un Plant. Plant. Plant. enemigo. Playtime, playtime. Definitiva, está lista. ¡Venga, vamos! ¡No te escapas! Window, I think. Hasta nunca. un enemigo, nice. ganan. Y ganamos nuestra primera con tío. puta madre. Bueno, ya lo sabéis, Podéis dejar vuestro follow. Podéis suscribir al canal si queréis. Estoyis punto de directo todos los días. Con victorias como esta. Let's fucking go. ¿Cuántas me he hecho, tío? Nice 22, chaval. 22. Puta madre, tú. Así que, claro, con esto nos vamos a despedir. Muchas gracias a Chetelio por pasarse. Muchas gracias a Majin. Muchas gracias a Tabi. <coughs> a Dapman. Y lo dicho, nos vemos mañana, ¿vale? Eh, imagino que por la tarde, ya os sabéis. Y lo dicho, chavales, eh, me voy. Buenas noches, os dejo con un temilla. Hasta mañana.